tiene pinta que has sido tu gran día ¿Por qué? Sin ninguna duda no me ha staqueado, eso está claro Pero yo me he puesto... no he puesto... No, no, no, te lo puedo decir sin porque. Me he puesto en la esquina superior izquierda, digamos A ver, a ver, a ver, quiero verla Quiero ver el mapa Vete a tirar ropa al Qué Foskys cuando escuches a Foskys hablar cuando lo escuchas a Pepe, sin ninguna duda, yo no me saque. Pero mentira, ¿me no, vamos por cierto. no, sí, no, ¿no? Uh, ver este ah, vale, vale. hey, no, no, no, no, no, no, no, no, yo no, hacer esto que tal sí me gusta más. Sí, pues tío. Sí. Pero no, no no. Yo sé, yo sé que el cielo si salí más deporte. Pero este huevo. Pero, pero por aquí hay más flotado de... el Sí, puede eh. Cuidado que ha dejado Wolf por el. Ahora es que lo come a el eso? mismo. No, No, no, está no está explotado. No ¿No está explotado, está ahí. Cuidado. de fuera, gorda, Agotadao, está el, el no haber no estado la, de la, de la Ale, bala, fuera de... En la no vejo No ¿Qué te pasa la ventaja Yo quiero la ¿Por pues ¿Eh? ¿Eh? Es el Star Wars de las series ah. de Puro. El sistema Y se es lo que opinan, Mario un poco nazi, Luigi, ¿eh? 1, Bueno, va a segundos segundo toda la vida 3, sí. pero por supuesto No, por ir de verde sí, Ya no me acuerdo cuál era la opinión que sí, yo. yo tampoco, pero me... era es radical Que si se comen un hongo, crees ¿eh? No, hombre Creo que sí, Que ¿sí? ¿Sí? 14. 14, eh. Joder, Creo que tenemos todos a 14. Yo creo que No, bastante cada vez mejor, ¿eh? Es que Sí, tío. Estaba bailando justo cuando se la vio. Porque yo no sé la tabla, porque sé que yo voy a gustar de vez en cuando, que yo no voy a gustar. sería para yo. Me había pasado algo similar. la de... creo que la de Lancer y... y yo no, he seleccionado mucho de cada rol, 5 yo. es sí, yo. ¿Cuántos libros tengo de? De nada. Tema, tema, tema. Del turno 2. Del turno 2. ¿Cuántos? No, tiene 10. 14. 3, 4. 4. No, no. Ninguno. Uno menos 13. Tengo 8. A ah, ver, ¿creéis que se ha gastado algo? ¿no? ¿sí? Pues ha gastado. De turno 3. Ahí no creo que haya... Creo que he visto 13. ¿Cómo no puedo delay? Ya está el Ipus ahí no no debería ya, esto, esto es lo que he no sé, Me gusta aquí Yo me pongo a hacer plan yo, Aquí Está pegado por lo visto y ¿qué haces ahí? Estáis cambiando de sitio No, me conozco yo cuando he visto no se me voy a ver, ¿o Yo y te está mutiado Iku, te estás mutiado ¿Eh? Iku, ¿Saltas? sí. Ya a preguntar. y sí, Ha <ríe> saltado, que <ríe> sí. Ah, este no se lo no, no, oh. no sé quién lo tiene. Ya está, ya está. Todo todo A no, no, <risa> es una medida infalible Pero Si de primeras no hay rayos por el medio ya el bueno es que hay ¿eh? No se puede ayudar con un ¿Sabéis qué Venga, no, yo te di jugando. <risa> que me faltaba por pasarme de la. Claro, no sabía que tenía todo Para Ahora que arreglaron lo de los crasheos. Se han tardado en verdad, eh. Cuidado, Cuidado que va a dar cosas. Miren. Yo paso a poco. Yo dulce. Yo... Eh... Apunta a tu Geyser. Si. Sí. Oh, o... tí no, voy, voy. Anillo, menos yo, todo. Tu tipaba a Oti. Así que el primero. ¿Qué haces <risa> okay. de eso, tío? Si eso. No digo porque te hace gracia. Ay, no, que el primero es un Neclace. No confundes. El asco no, que me da. No has puesto no, el